Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estamos? En este día feriado aquí en San Luis Estamos comenzando nuestra transmisión Yo voy a intentar, como hago todos los martes Intentar meterme en la página de, eh, de Facebook Para poder estar compartiendo el link Para poder estar compartiendo la transmisión Para todos aquellos que nos están viendo A través de eh, Internet, a través de de Facebook Live, así que, bueno, bendiciones a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos están viendo en forma eh, en vivo, y a aquellos que todavía no nos están eh, sintonizando o nos van a ver en otro momento, también nuestros saludos, gracias por estar allí, gracias por estar eh, en, cada, en cada situación. Ahí yo ya estoy eh, compartiendo eh, este link para que todos los que quieran puedan estar eh, viendo, eh, esto es en Facebook Live, ahí le pongo a los que están por compartir... Eh, esto es en... Perdón, mi, mi retraso. Ahí está. Ahí se están uniendo algunos. Eh, aquí está Gaby. Eh, Gaby, la vamos a, a poner... Claro, tienen que conectar su, su camarita y su micrófono para que se las pueda, se los pueda escuchar y ver. Hola Delia, ¿cómo andás? Pregunto si estamos este, saliendo en vivo. Me gustaría saber si la, eh, la configuración de la página se está viendo o se está escuchando bien. Es solamente para eh, corroborar esto. ¿sí? Voy a poner aquí la fecha para que pueda estar saliendo eh, también ahí abajo. 3 de mayo del de 2022. Eh, así que ahí ya lo estamos poniendo. Y... Ah, ahí está, sí, ahí está saliendo abajo y me tapa un poquito la cara, pero mejor, así no estamos viendo... Ahí está, ahí, ahí ya me están, me están enfocando. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo en forma virtual, ¿eh? en forma eh, presencial. Eh, esta tarde no pudimos eh, transmitir desde la iglesia, en mi caso estuve... Este, Hola Alejandra, ahí se está conectando... Eh, tienen que conectarse, Alejandra está por allí, tienen que conectar la, la camarita o el micrófono para que se la pueda escuchar en vivo si es que quieren participar de esta transmisión. Ahí está María Laura, hola, ¿cómo andás María Laura? ¿Cómo andás? Bien. Bendiciones, qué bueno que puedas estar. Este, eh, ahí está Alejandra, hola, ¿cómo andás Alejandra? Bienvenido. Gaby, buenas noches, eh, también que estás allí. Eh, si necesitas conectar tu... Eh, tu celular o tu, o, o tu camarita o tu, eh, tu dispositivo para que, se pueda, para que pueda participar aquí. ¿sí? Bueno, ahí la tenemos a Alejandra, está Gaby también ahí que está intentando eh, poder ver. Hola Mónica, ¿cómo andás? Bendiciones a todos los que nos están viendo en forma eh, en vivo. ¿sí? Hoy estoy transmitiendo con la camarita de, de la computadora, no es la mejor calidad de imagen, pero bueno... No es necesario tampoco que salga muy buena la imagen. Lo que importa más aquí es el contenido y lo que estamos este, haciendo. Les consulto: ¿se está escuchando bien? ¿Se está escuchando eh, correctamente? Hola, Vero, bendiciones. ¿Se escucha? ¿Se escucha el, el volumen? Porque eh, yo acá no estoy teniendo el retorno de lo que está saliendo. ¿sí? Eh, hola, Rose Rodríguez. ¿Cómo andas? Bendecida tarde para todos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración y ya comenzamos? A transitar este, este nuevo eh, tiempo de reflexión, de estudio Hola Isaura, bendiciones Qué bueno que te puedas estar conectando Isaura nos está viendo siempre desde allí Desde la hermosa Nogolí Aquí en nuestra provincia de San Luis Un paraíso este, natural nuestro que tenemos aquí Algo de lo que nos eh, enorgullecemos Los que vivimos aquí en, en, en la provincia de San Luis Hermoso lugar Bueno, oramos y comenzamos Y ya... Eh, eh, damos este, esta, este inicio de la sesión 4 que nos quedaron algunos temas pendientes del martes pasado. ¿Sí? Oramos. Gracias Dios, gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar de manera virtual, pero podemos estar eh, en esta tarde, en este tiempo de, de reflexión de tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por esas palabras tan sentidas que dejó, para nosotros también en esta epístola, en esta, eh, eh, en esta misiva que mandó a las iglesias, gracias porque en esta tarde también tu Espíritu Santo está obrando como lo está haciendo siempre, Señor, y en este tiempo también nos ministra a través de la palabra. Gracias. Gracias por todo lo que nos diste, gracias por aquellos que están eh, en situación eh, de enfermedad también. Oramos por eh, Osvaldo, por Olga, Señor, que están todavía eh, allí en la internación y pedimos que vos estés cuidándolos, protegiéndolos y aún dándole en este tiempo la, la paz necesaria para poder afrontar eh, esta, eh, esta enfermedad. Gracias por todo lo que nos das y gracias por lo que está viniendo, porque todo lo que viene de ti, Señor, es bueno, es agradable, es en tu tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces, allí comenzamos. ¿Qué les parece si repasamos? Eh, este, ¿Se está escuchando bien? Perdón que vuelva a insistir con esto. ¿Se está escuchando? ¿Se, ¿Se escucha? Sí, me dice Alejandra que sí, se escucha bien. Eh, la, estaba haciendo un repaso de, de dónde nos habíamos quedado la semana pasada y escuché que el micrófono es como que hacía alguna pequeña descarga. Espero que en este momento no lo esté haciendo porque si hace descargas no es este, de lo mejor. Sí, Rose me dice que sí, que se está escuchando bien. Ahí la sumamos. Bien, sí, Vero también. Gracias. Muchas gracias, este, por todos los que nos están compartiendo y nos están viendo. Es un privilegio que podamos estar eh, juntos a través de Facebook, a través de esta página. Sí, bueno, gracias Isaora. Comenzamos a leer. ¿Les parece? Dice Efesios 2 del 11, eh, versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. Sí, dice, por tanto, la reina Valera, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,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 Yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, ahí sigo en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes, lo he escrito brevemente, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principales, principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son... Vuestra gloria. Hola Norma, bienvenida, bendiciones, gracias por estar allí, gracias por estar este, incorporándote también aquí a, a, al estudio de esta eh, jornada, de este martes. Bien, nosotros nos habíamos quedado, si no tengo mal mi, mi este, entendimiento, o creo que nos habíamos quedado en esta parte, en la diapositiva número 16, ¿sí? Habíamos quedado sobre lo que estaba hablando acerca del templo, este, cuando él habla este, de que nosotros somos eh, también eh, edificados juntamente eh, en, un, en, un mismo, en un mismo templo, en un mismo edificio. ¿sí? Y entonces, cuando está hablando Pablo de esto, aquí nuestro autor, J. de o Grir, este, no nunca sé bien pronunciarlo, perdone mi ignorancia, Pero eh, el autor nos está llevando a esto, ¿no? a que podamos ver algunos pasajes. ¿Qué te parece si vamos buscando esos pasajes que tenemos allí? Porque ahí nos lleva a poder entender de esta figura del templo, que para los israelitas era muy, pero muy eh, profunda esta figura, significativa. Era una figura este, que hasta el día de hoy ellos siguen anhelando tener el templo, el templo allí en Jerusalén. Y nosotros vamos a leer ahora... Miqueas 4, cap eh, capítulo 4, versículos 1 y 2. Si vos lo tenés por ahí, buscalo en tu Biblia. Yo estoy buscando aquí este, eh, Miqueas en mi Biblia digital porque me es mucho más fácil este, por aquí. Eh, Miqueas 4, versículos este, 1 y 2. ¿Sí? Lo voy a leer aquí en la Reina Valera. Yo tengo aquí en, la, en el celular tengo la Reina Valera 1995. ¿sí? Eh, y el título de la Reina Valera dice ahí. El reinado universal de Jehová. No sé si vos la tenés a la Reina Valera ahí en tu casa, pero seguramente está por allí. Hola Luis, bendiciones, gracias por sumarte también a la transmisión. Dice, reinado universal de Jehová, ¿Sí? así dice este, Miqueas 4.1. ¿no? Acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes más alto que los collados y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Sí? No sé si eh, tu versión dice algo parecido, si no, compartime qué es lo que dice tu versión, pero seguramente eh, que va a estar hablando de este mismo tema. ¿Por qué? Porque... Para el pueblo de Israel, la casa, el templo, la casa de Jehová, es justamente eh, algo fundamental, algo fundacional de todo su, eh, de toda su eh, entendimiento de su relación con Dios, ¿sí? el templo. Y aquí, cuando está hablando del de edificio y del templo también, que lo va a repetir después Pedro en sus cartas, pero aquí lo que está diciendo Pablo, que nosotros somos edificados y nosotros también somos el templo. Que en, en definitiva lo que estaba diciendo aquí, eh, Miqueas en, eh, en esta profecía, ustedes saben que las profecías tienen eh, diversos cumplimientos. Las palabras proféticas tienen diversos cumplimientos. Todas las profecías tienen cumplimientos inmediatos, o sea, en el, en el momento ahí cercano a su declaración, tienen un cumplimiento mediato o en el medio tiempo, o sea, años o siglos, y tienen un cumplimiento futuro, que es justamente en un futuro este, totalmente eh, alejado de, desde el momento donde se dijo. Entonces, Miqueas acá está dando una profecía, y está hablando de lo que va a ser el reinado universal de Dios, eh, del Dios de Israel. Y cuando está hablando del reinado universal, no es eh, poco este, eh, relevante, sino al contrario, es bien relevante que comience con el templo, que comience con la figura del templo. Y dice: Fíjense que dice, los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová, el templo, ¿sí? será colocado a la cabeza de los montes más altos que los collados y acudirán a él los pueblos. O sea, al templo de Jehová van a estar acudiendo todos. Todas las naciones. Cuando está hablando de los pueblos, no está hablando de las localidades, sino está hablando de las naciones, de las naciones conocidas. Dice, vendré... Perdón, me parece que se me fue la señal. Ahí sigue, ¿no? Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. En saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pablo cuando está hablando del templo está hablando también de esto, ¿sí? está hablando de este tiempo y Pablo lo relaciona, yendo a, a Miqueas, lo relaciona con que el templo hoy ya no es un espacio físico, ya no es un espacio este, visible, ya no es un espacio de una construcción este, de ladrillos, sino que es un espacio de construcción con las personas que van conociendo a Dios de una manera más profunda. Y, Todas las naciones acuden al templo cuando están acudiendo a aquellos hijos, a aquellas hijas de Dios que se transforman en el templo. O sea, el templo de Dios hoy, sos vos, soy yo, es la iglesia de Jesucristo, pero no la iglesia física, sino la iglesia en su eh, entramado, en su correlación espiritual con cada persona que va conociendo al Señor. Y de esto está hablando, de alguna manera, Pablo, cuando habla de que nosotros somos eh, edificados juntamente. Aquí estamos siendo parte de este templo y de esta profecía. Vamos al otro, al otro versículo. Vamos a Zacarías, capítulo 6, versículos 11 al 15. Vamos a, ahí a esa, eh, a esa referencia bíblica. Fíjate a ver si lo tenés. Zacarías, capítulo 6, versículos 11 al 15. ¿sí? Otra palabra profética. Mira lo que dice ahí. ¿Lo tienen ahí? Dice, tomarás pues, estoy hablando, eh, o estoy relatando aquí el, eh, el contenido de la reina Valera 1995. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le dirás, así ha hablado Jehová de los ejércitos, aquí está el varón cuyo nombre es el Renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria y se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Hedaías, este, sigue, sí, perdón, hasta el versículo eh, 15, ¿no? Hedaías, eh, y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Acá está hablando el profeta Zacarías. Recuerden que Zacarías es este, uno de los profetas que estuvo en el post-exilio. Recuerden el exilio este, de, de el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, este, cuando ellos van... Eh, van a, a, a diferentes este, tierras, los judíos van a Babilonia, y cuando vuelven, el, el, uno de los principales este, objetivos del pueblo era justamente estar construyendo el templo. Zacarías escribe y profetiza al pueblo que se comiencen a movilizar, y acá la palabra está hablando este, al eh, sacerdote o al sumo sacerdote este, eh, Josué, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Es, Interesante que Josué, ¿sí? Josías y Jesús son de la misma este, eh, raíz o son el mismo nombre. Josué, Josías, Jesús es el mismo nombre. ¿eh? O sea, cuando está hablando del de el sumo sacerdote, aún así, que lo están nombrando por el nombre, era Josué, el sumo sacerdote, pero aún proféticamente está hablando de la función de Jesucristo como también nuestro sumo sacerdote espiritual, el que va a reinar en el templo de Dios, en el templo de Jehová. Y Entonces, aquí Zacarías, cuando está dando esta, eh, esta eh, alocución, o está nombrando aquí al templo, está nombrando justamente al sumo sacerdote y proféticamente lo está haciendo también acerca de la función de Jesús. Vamos al otro eh, ejemplo, 1 Corintios 3. 16 y 17. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿sí? Allí ya estamos llegando, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿Eh? Sigo con la Reina Valera, 1995. Vos contame si tu versión dice algo similar. Dice, ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto reafirma esto que estaba diciendo Pablo acerca del templo. ¿no? Está reafirmando, está diciendo que nosotros somos ese templo que Miqueas y que Zacarías estaban profetizando en el Antiguo Testamento. ¿sí? Vamos a este, eh, 1 Corintios ahora 6, del 18 al 20. 1 Corintios 6, del 18 al 20. Mira lo que dice también. Miramos allí, mirad, está diciendo aquí, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido, sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿sí? Qué interesante aquí la eh, comparativa que está haciendo Pablo para la iglesia de Corintios. Recuerden que la iglesia de Corintios, eh, o de Corinto en realidad, mejor dicho, este, era una iglesia... Eh, muy pero muy eh, conflictiva en algunos temas. El tema de la sexualidad o de los pecados sexuales era muy pero muy este, eh, fuerte en Corinto, eh, gracias a las sacerdotisas y a los sacerdotes este, paganos que eh, celebraban sus, eh, sus celebraciones religiosas cometiendo actos eh, sexuales con las personas, sí, eh, y, y, y esto lo que estaba haciendo era que toda la idea de la sexualidad estaba eh, eh, tergiversada por esta práctica, y Pablo estaba hablando y apuntando específicamente a aquellos que decían bueno, pero yo soy eh, comprado por la sangre de Cristo. Ya está, mi salvación ya la, la compró Jesucristo. Así que este, si, si peco con alguna sacerdotisa, con algún sacerdote de estos que, que andan este, pululando por aquí, por la ciudad, no, no pasa nada. Pablo le está diciendo, no, no, no, no ignoren que ustedes son el templo. Y que cualquier, fíjense que aquí está dando una distinción entre los pecados que nosotros decimos, bueno, pero los pecados no son este, eh, ni más grandes ni más pequeños. Pero Pablo acá habla de algo que no tiene que ver con lo, lo grande o lo pequeño del pecado, sino las consecuencias del pecado. Fíjense que él dice en el 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo está diciendo, ustedes, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, eh, aquí la, la situación es bastante más este, eh, interesante de lo que nosotros pensamos y, y nos está llevando a que nuestra santificación tenga que ver con nosotros mismos, aún en nuestra forma corpórea. ¿Eh? Algo de esto que está hablando Pablo aquí en Corintios, tiene que ver también con algo que habíamos hablado también en Gálatas y este, eh, en Filipenses, cuando hablábamos de la lucha del apóstol Pablo contra eh, esa eh, corriente religiosa o corriente pseudo-religiosa que este, estaba pululando allí también en ese tiempo, que era el gnosticismo. Bueno, este, para ampliar este tema, después podemos buscar quiénes eran los gnósticos, que hasta el día de hoy están, y sus dos este, grandes corrientes eh, filosóficas de pensamiento, que tienen que ver con lo corpóreo y lo este, eh, inmaterial o del alma. ¿sí? Algo que hasta el día de hoy eh, se sigue discutiendo. Pero sigamos con nuestro tema. Ahí vamos ahora a Apocalipsis 21-22, el último pasaje para poder profundizar. Fíjense en Apocalipsis 21-22. Buscamos allí en nuestras Biblias. Apocalipsis está fácil porque es el último libro de la Biblia y el 21 es casi este, el anteúltimo este capítulo, eh, 21-22 dice, fíjate lo que está hablando, ahí dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. ¿sí? Está hablando de la ciudad celestial, de la este, Nueva Jerusalén. Y cuando está hablando de la ciudad celestial, está eh, hablando de... Eh, de, de que no vio el templo, porque el templo en realidad era el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Cristo. ¿eh? Dice, el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero, está hablando del mismo Jesucristo. O sea, Dios es el templo, vos, yo, cada uno de los creyentes somos el templo. Y justamente Pablo está haciendo alusión al templo, eh, de la eh, hablando como presencia de Dios, eh, lo que nos va diciendo ahí nuestro apunte, dice, el templo de Jerusalén era el centro de la adoración de Israel, pero también era un símbolo de la presencia de Dios, la cual se extendía más allá del techo del edificio. Y fíjate que ahí vamos a la referencia del Miqueas y Zacarías. Eh, ¿Quién es parte de la construcción del, del templo y quién viene a él? Eh, como habíamos visto, en Miqueas y en Zacarías, la parte o los que estaban construyendo el templo eran los que habían vuelto de la, eh, eh, de, de, del cautiverio, y los que volvían o los que venían a él, eran todas las naciones, todas las naciones, ¿sí? Y en este caso, como habíamos explicado en Efesios 2, Pablo cuando habla de que nosotros somos el templo, tiene que ver con que nosotros ahora estamos llevando la presencia de Dios a toda la palabra, ¿sí? Este, eh, ahí, de la forma Josué, este, esto es lo que yo te había dicho, eh, dice, la palabra Josué, el nombre del que edificará el templo en Zacarías, es la forma hebrea del nombre Jesús. ¿eh? Y fíjense cómo esto nos eh, atañe a nosotros. Y los pasajes de 1 de Corintio, eh, y de, este, eh, en el capítulo 3 y en el versículo 6, nos está hablando de que nuestro cuerpo, físicamente, termina siendo el templo, del Señor. ¿sí? Y ahora, en el capítulo 21 de Apocalipsis 22, estamos viendo que este, la, la verdad del templo tiene que ver con la nueva Jerusalén, donde ya no va a haber ese espacio físico, sino que el templo mismo es la presencia de Dios. Ahora, nos dice algunas cositas ahí en el video. Si vos viste el video, si vos lo viste este, eh, cuando estás haciendo tus juntes, si lo miraste, al final nos hace algunas preguntas del autor y nos dice este, qué tan involucrados debemos estar en la iglesia. Y esta pregunta me la hago a mí y te la traslado también a vos. ¿Por qué? Porque eh, él hablaba de algunas estadísticas de la espiritualidad en Estados Unidos y que decía de que mucha gente se está volcando a la espiritualidad, pero no ve la necesidad de estar este, en diferentes organizaciones. Y yo creo que algo parecido nos está pasando a nosotros como sociedad, eh, en el año 2020, eh, el pastor Raida dio algunos datos sobre eh, el último, eh, la última estadística que tenía sobre la religiosidad en Argentina, y hablaba de que el 15% de los argentinos, este, eh, daba esta, esta estadística, se dice evangélico o se dice protestante, evangélico-protestante. ¿Mm? El, el porcentaje está bajando entre aquellos que se dicen católicos, eh, en, la, en, en el 2010 estaban aproximadamente en el 70 y algo por ciento, eh, había bajado en el 2020 a un 62 por este, ciento, y eh, los que se dicen eh, agnósticos o ateos eh, también están creciendo, al igual que los Protestantes, evangélicos protestantes, están creciendo también a un número bastante grande. Eh, antes este, no llegaban al 10%, ahora están cerca del de, eh, el 14 o el 15%, cerca también de lo que están diciendo. Y la proyección daba de que eh, el mayor crecimiento de eh, estos dos grupos que eh, notaba la, la, la lectura de esta, de esta estadística, tanto de los evangélicos, eh, protestantes como de los agnósticos, se daba la proyección de que iban a crecer mucho más en estos años. Bueno, algo de esto, no, bueno, el censo creo que no habla sobre eh, el censo que vamos a hacer ahora en estos días, el 18 de mayo, creo que no habla sobre espiritualidad, pero eh, seguramente se van a hacer algunas encuestas o algunos censos, pero lo que está dando es que eh, la pauta es que va, van a seguir creciendo estos dos grupos, el grupo evangélico y el grupo agnóstico, porque el mayor crecimiento se está dando en la franja de los jóvenes. Entre los 20 y los 40 años, estos grupos están creciendo abrumadoramente. Y esto es lo que va a, a trasladar el crecimiento hacia el futuro. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros, vos y yo, somos el templo del de Señor en este tiempo. Somos los que estamos dando eh, la cara de la presencia del Señor a nuestra sociedad. Y por eso, vos y yo, necesitamos estar involucrados en este servicio. Vos me vas a decir, bueno, fíjate vos que eh, el, si el templo va a ser este, algo espiritual, no es necesario que tengamos una, un espacio físico. Y eh, en teoría, o en lo, este, eh, en lo hipotético, esto es verdad. Pero ¿por qué nosotros seguimos insistiendo en que la iglesia tiene que ser el lugar donde desarrollemos nuestra vida espiritual. ¿Por qué decimos nosotros la iglesia local es tan importante? Porque en la iglesia local es donde nosotros nos vamos puliendo con aquellas personas que también están sirviendo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me quedo aislado y no tengo relación con otros creyentes, mi crecimiento espiritual no es que no va a ser eh, óptimo, pero no va a tener la misma capacidad de, de, de, de, de satisfacción este, eh, en lo espiritual, si yo puedo estar con otras personas. Caso contrario sería si yo estoy viviendo solo en, en, en la estepa, sin que tenga nadie alrededor. Bueno, eso es un caso extraordinario. Pero estoy en medio de ciudades, en medio de localidades, en medio de poblaciones donde hay iglesias, donde hay este, personas que se reúnen. Yo necesito participar... De la iglesia de Cristo. Y necesito participar. No hay ninguna iglesia que sea perfecta. La nuestra no lo es. La tuya, si perteneces a otra organización o a otra iglesia, tampoco lo es. Ninguna iglesia es perfecta porque está compuesta de personas imperfectas. Yo soy imperfecto, vos seguramente sos imperfecta, imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Y vamos a tener muchas fallas. Vamos a tener muchísimas fallas, vamos a tener este, problemas, vamos a tener este, decisiones difíciles que tomar. Esto es totalmente necesario, como pasa en tu familia, como pasa en mi familia. O acaso mi familia puede ser un ejemplo de perfección. No lo es y seguramente tu familia tampoco lo es. Por más que este, eh, tengamos este, parámetros muy buenos de, de, de, eh, de espiritualidad, no son perfectas nuestras familias porque... Pertenecemos nosotros que somos imperfectos. Así que ya, con que yo pertenezca a mi familia, ya estoy arruinando la perfección de la familia porque soy totalmente imperfecto. Y si vos te reconoces imperfecta o imperfecto, está buenísimo. No porque esto este, sea tu condición final, sino porque eh, nosotros no vamos a hacer nunca a, porque vamos a la postura. La postura es que Dios está usando a personas imperfectas, eh, a iglesias locales imperfectas, para llevar su plan perfecto. Y el, el, el mejor lugar es la iglesia local. Por eso si vos no estás congregándote en alguna iglesia, te animo a que te, que te congregues, y si te estás congregando en alguna iglesia y todavía no estás realizando este, ningún trabajo significativo en esa congregación, en esa iglesia, Sí, vamos a suponer que sea la nuestra, que sea la iglesia bautista del centro. Bueno, yo te animo a que vos estés participando, que te hagas partícipe y que le digas, Señor, yo quiero que uses mi vida. Porque lamentablemente cuando nosotros recibimos tanto de Dios y no damos, esto este, se nos queda solamente atascado a nosotros. Una vez un, un pastor hizo una pregunta, estaba en una, en una reunión, y me impactó la pregunta que hizo porque eh, me hizo pensar muchísimo él hizo una pregunta dice cuánto tan cuánto cuánta nafta entra en un tanque de, de un automóvil y bueno este eh, como había muchos este, eh, muchas personas que conocían de, de, de automóviles decían bueno depende del automóvil depende si es un automóvil chico grande una camioneta este, eh, tendrá más, menos litros, este, decían promedio 50, 55, 60 un camión lleva mucho más eh, y él dijo, eh, ninguna respuesta es la que yo estoy queriendo o, o, o es lo, la conclusión a la que yo quiero llegar, dice entra tanta nafta en un automóvil entra tanta nafta en el tanque de un automóvil Dice a medida que se va usando dice, en un viaje largo va a entrar, van a entrar muchísimos litros porque se van usando porque se van consumiendo y a su vez se vuelve a reponer entonces en ese tanque no solo entra la capacidad total del tanque sino todo lo que se va consumiendo se vuelve a reponer y cuando yo hago un promedio de todo lo que se consumió digo, ah mira, todo lo que entró en este tanque ¿Sí? porque tiene una capacidad del tanque pero mientras se va dando se va consumiendo y se vuelve a llenar algo parecido es este, vos y yo en nuestra capacidad de recibir de Dios. Yo voy a recibir mucho de Dios, vos vas a recibir mucho de Dios, pero voy a recibir mucho más si comienzo a dar. Porque cuando comienzo a dar, voy a ser como ese tanque de ese automóvil. Mientras estoy en movimiento, voy a consumir, y mientras voy consumiendo, voy a necesitar más este, combustible, y ese combustible va a seguir entrando. Y cuando yo mire el promedio de todo lo que entró en, en, en el tiempo, en el paso del tiempo, es muchísimo más de lo que si hubiera entrado una sola vez y listo. Porque cuando no doy, se me queda acumulado en el mismo tanque. Y esto es lo que vos y yo tenemos que hacer. Por eso eh, eh, la pregunta está muy buena, de la que nos hace este J. de Grill. Vamos a la segunda pregunta, dice, ¿cómo se ve una iglesia saludable? Muy interesante pregunta, es una pregunta muy fuerte, es una pregunta que nosotros... Este, eh, tenemos que ver una respuesta. Pero, ¿qué, ¿qué vemos nosotros de una iglesia saludable? Te animo, si vos podés este, eh, contarme, decirme eh, o escribirme, ¿qué pensás vos de lo que sería una iglesia saludable? J. De Greer dice, somos las manos y los pies de Dios en esta comunidad. Hacemos el trabajo de Jesús aquí, alcanzando al quebrantado, al necesitado, a todos aquellos que necesitan el amor de Dios, tremendo, sí. Ahora, ¿qué sería una iglesia saludable? ¿Qué, qué, qué pensás vos? Eh? ¿Cuál sería tu, tu ideal de una iglesia saludable? A ver, te, te escucho, te leo, si querés este, eh, decirme, no, no, no hay ningún problema, sí. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo verías vos o cómo creerías vos que funcionaría una iglesia eh, saludable? ¿Sí? Eh, ahí me dice Norma que no pudo Ah, ahora entraste Norma. Ah, sí, perdón. Había leído el mensaje anterior. Bueno, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta. Una iglesia saludable es una iglesia donde se practica lo que estamos viendo ahora en las parábolas de Jesús. Ahí está, mira, dice Isaura, se aman y viven en unidad. Ahí está. Para que este, vivamos en unidad y para que haya amor va a tener que reinar el perdón. Va a tener que reinar el perdón en una iglesia saludable. Porque la salud, que es sinónimo de salvación, ¿sí? cada vez que se habla de salud este, en la Biblia tiene que ver con el tema de la salvación, tiene que ver con el perdón. ¿sí? Hoy estaba leyendo el pasaje, no sé si te, te llegó a vos el pasaje de, eh, de lo que teníamos que compartir en esta semana. ¿sí? Estar siempre al servicio del Señor, dice Delia. Sí, muy bien, Delia, es cierto. Eh, hoy hablaba sobre... Este, eh, el, eh, y perdónanos eh, nuestras deudas Como nosotros perdonamos a nuestros deudores Dice la reina Valera Pero estuve buscando en otras, eh, en otras interpretaciones O en otras versiones Y el original dice Como nosotros ya hemos perdonado Viste el, el pasaje de hoy eh, Que recibimos eh, a través de la campaña Que estamos viendo de las palabras de Jesús Viste que decía Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, el original dice como nosotros ya hemos perdonado. O sea, el perdón es algo fundamental, porque el perdón es lo que trae sanidad y trae salud. Entonces, yo me voy a equivocar, vos te vas a equivocar. ¿sí? Hoy me pasó algo este, eh, eh, doméstico. ¿sí? Te, te cuento como una anécdota, eh, pero te cuento algo como algo positivo. A mí me gusta cocinar. Yo cocino, estoy haciendo dieta, una de las razones por la que no pude estar ahora es porque este, eh, eh, tengo que hacer ejercicio físico y no llegaba a tiempo para hacer el ejercicio físico y eh, llegar a la, a, la, a la clase allí en, en forma presencial. Por eso estaba complicado con el, con el día, ¿no? con el momento. Pero bueno, estoy haciendo dieta, tengo que bajar muchos kilos, ustedes me ven... Este, eh, eh, Estoy teniendo algunas complicaciones de salud que se están comenzando a ver justamente por el sobrepeso. Y bueno, necesito bajar de aquí, de, de, de, de peso. Entonces, cocino, estoy cocinando algunas cosas. Hoy hice una pizza de pencas de este, eh, acelga. ¿Viste las pencas de acelga? Hoy hice una pizza, muy rica la pizza, me salió bárbara. Pero justo Fernanda, mi esposa, había este, colocado dos repasadores blancos, impecables, hermosos, nuevos. ¿Sí? Y a mí se me ocurrió, porque lamentablemente este, eh, tengo una costumbre que, que me la tengo que sacar, este, de agarrar los repasadores para sacar las cosas del horno. Cuando saqué, hice dos pizzas, cuando saqué la primera pizza con este repasador blanco hermoso, impecable, manché con un poco de salsa el repasador blanco. Y cuando vi la mancha, dije, acá la cosa no va a estar buena, porque evidentemente yo no soy el que lavo ni la ropa, ni, ni, ni, las, este, eh, ni los utensilios de la casa, es ella la que lo hace, digo, ay, esto no le va a gustar. Entonces, bueno, se lo dije, le digo, mira me mandé una macana, lamentablemente, este uy, dice, voy a ver si sale con, con este otro, compré un producto para que salga. Eh, y yo digo, mira, perdóname eh, no lo quise hacer, pero me salió así, o sea, lo hice y, y bueno, la próxima vez voy a voy a tomar lo que tiene que ser, hay una man, unas manoplas en casa para sacar las cosas del horno, este, no tengo que usar el, los repasadores. Perdón. Y él aceptó el perdón, me dijo, sí, está bien, bárbaro. Dice, este, gracias por pedirme perdón. Y se terminó la cosa ahí. Sí, se terminó el, el tema ahí. ¿A qué te quiero llevar con esto? A veces, tanto vos como yo, tenemos problemas con personas, y si nos perdonamos, las cosas terminan ahí. Se solucionan. Ahí. se terminan y van a haber problemas entre los hermanos en la iglesia entre las hermanas, o no ¿Dónde hay una iglesia que no existan problemas muéstrenme porque yo quiero ir a esa iglesia donde no existan problemas ¿sí? lamentablemente aquí en la tierra no hay ninguna la que no va a tener problemas va a ser nuestra iglesia celestial, allí vamos a estar con el señor donde no va a haber un templo pero vamos a estar con la presencia del señor fantástico, pero mientras estamos acá vamos a necesitar el perdón vos y yo y estar en una iglesia saludable es una iglesia que entiende que somos personas falibles y que necesitamos todos los días de renovarnos en el Señor. Eso es una iglesia saludable, al servicio del Señor, amándonos, perdonándonos, teniéndonos paciencia, eh, sabiendo de que vamos a fallar. ¿sí? Y creo que había una tercera, me parece que... Ah, se me olvidó colocar aquí, pero bueno, este, fíjense lo interesante de la iglesia eh, saludable, ¿sí? Eh, qué bueno que pudiste participar. Y bueno, acá se nos termina el, eh, la sesión número 4, porque todo el capítulo 3 de lo que está hablando el, eh, el apóstol allí, que te lo voy a volver a reiterar, es un poco la reiteración de lo que nosotros veníamos leyendo. ¿eh? Fíjate que allí el capítulo 3 de... Eh, eh, de Efesios, eh, vamos a leer esos primeros versículos allí en Efesios, permiso que lo, lo estoy buscando, Efesios 3, de el 1, ahí estoy. Perdón. del 1 al 13, ¿no? Efesios 3, sí, del 1 al 13, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿sí? está hablando Pablo justamente, eh, a los, a los gentiles. Dice, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pues por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,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 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué tremendo lo que está diciendo Pablo aquí, y que tiene que ver con su... Este, eh, con su ministerio. Pablo vuelve a reiterar que él fue llamado por Dios y vuelve a decir, él se consideraba el más pequeño. Él se consideraba el, el más pequeño. Y nosotros lo miramos a la altura de la, de, de la historia y decimos qué eh, tremendo apóstol fue eh, Pablo, qué eh, usado por Dios fue este, eh, esta persona. Pero Pablo a sí mismo se consideraba muy pequeñito, muy, muy chiquito. Decía, yo soy el más pequeño y Dios me dio esta gracia de dar a revelar este misterio que estaba escondido y que ahora Dios dice, yo lo quiero revelar. ¿Cuál es el misterio escondido? Que vos y yo somos lo que veníamos hablando en, en, la, en, en la sesión 4, este, ¿no? Que vos y yo somos coherederos, somos partícipes, copartícipes de la gloria de Dios. Así que yo te invito a que en este tiempo reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre... Eh, nuestra, nuestro, nuestra posición en, en el reino de, de los cielos, nuestra posición en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿sí? Y que si por alguna razón ya estás involucrado o involucrada en alguna actividad de la iglesia, yo te invito a que lo sigas haciendo eh, de la manera en que comenzaste a hacerlo, con ese amor, con esas ganas, con, esa, eh, con ese servicio para Dios, que lo, lo sigas haciendo. Y si no lo estás haciendo... Si por ahí este, te has desencantado con algunas actitudes de algunas personas, o este, tuviste algún inconveniente, o simplemente no te animás porque decís, bueno, yo no sé en lo que soy bueno, en lo que soy buena, que lo puedas comenzar a hacer, porque somos, vos y yo, coherederos. Y como somos coherederos, tenemos que estar trabajando. Viste que el, el primero de mayo eh, eh, celebramos el Día del Trabajador a lo a lo que te felicito si este, te consideras una trabajadora o un trabajador, porque todos lo somos, en realidad, eh, todos los que estamos en esta tierra estamos trabajando de alguna manera, a trabajar por el reino del Señor, a involucrarte y a saber que somos imperfectos. Pero como somos imperfectos, el Señor sigue trabajando en vos, en mí, y lo va a seguir haciendo, va a seguir trabajando, y va a seguir perfeccionando, y va a seguir puliéndonos, y aunque nos sigamos equivocando, su gracia, su multiforme sabiduría va a seguir ayudándonos para seguir adelante esto es ser una iglesia saludable y a lo que apuntamos como iglesia de Cristo todos sabiendo que estas cosas nos van a seguir ayudando a, a cada uno de nosotros ¿sí? me encantó lo que eh, han colocado hoy ¿no? el amor, eh, la unidad, el servicio ¿sí? la paciencia el perdón, cosas que nosotros necesitamos tener. ¿Qué te parece si oramos? Eh, hoy se hizo un poquito más cortito porque viste que es de, eh, en forma virtual eh, es como que, que, que le doy para adelante. ¿sí? Le, le meto primera, segunda, tercera y, y ya vamos para adelante. Este, ahí en forma presencial me gusta mucho más porque tenemos más contacto, más preguntas. Este, vamos teniendo otra, eh, otra dinámica. Pero bueno, ya el, el martes que viene eh, ya vamos a estar ahí en forma presencial. ¿Qué te parece si oramos? Sí, oh, hola. Hola Hilda, bendiciones. Eh, bendiciones allí desde Buenos Aires, Hilda, este, una fiel oyente, una fiel participante. Oramos y le decimos Señor, eh, ahí donde estás, eh, cerra tus ojos y oramos. Decimos Señor gracias porque en este tiempo somos tu iglesia, somos el templo, somos ese templo que está llevando tu presencia, Señor. Y cuanto más recibimos de ti, más queremos dar. Y Señor... Bendigo a cada persona a, que está en este tiempo involucrándose en el servicio de tu reino, Señor, en cada congregación, en la congregación donde están asistiendo. Señor, te, te pido que los estés bendiciendo, que los estés llenando de tu gracia, que les estés mostrando tu multiforme sabiduría, como dice aquí en Efesios 3. Y Señor, que podamos ser llenos, llenos de todo lo que, que nos estás dando. Señor, gracias porque no merecemos tu salvación, no, no merecemos tu salud, no merecemos tu perdón, no merecemos tu cuidado, pero vos lo dispusiste así, nos amaste, nos quisiste. Y Señor, nos estás poniendo aquí en este tiempo, en esta hora, en este 2022, para llevar tu presencia a cada rincón del planeta. ¿Y dónde estamos? Aquí en San Luis o en cualquier provincia argentina o en cualquier parte del mundo donde estamos, somos tu templo, Señor. Somos los portadores de tu gloria, somos los portadores de tu presencia. Gracias porque nos estás bendiciendo, gracias porque nos estás puliendo, gracias porque nos estás poniendo personas al lado nuestro que también son imperfectas, pero que cada una de ellas nos está diciendo y nos estamos diciendo juntos que servimos al mismo Señor, servimos al mismo Dios y amamos al mismo Señor. Por eso, esa capacidad de perdón que estamos viendo en este tiempo, tan necesaria, Señor. Te pedimos que nos sigas incrementando para que podamos seguir perdonando, Señor, y seguir recibiendo tu perdón, seguir recibiendo tu gracia, tu sanidad, tu salvación, tu fortaleza. Y, señor se sigan rompiendo las cadenas que el mismo enemigo quiere traer sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos estás dando. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar viendo este video. Espero que no se haya cortado. Espero que se haya escuchado bien el sonido. Espero que... ...y aquellos que lo están por ver después, que lo puedan estar disfrutando también. Así que, bendiciones. Gracias por estar allí. Gracias Alejandra por hacerme el aguante ahí, como si estuviéramos en vivo. ¿eh? Muchas gracias. ahí este, Gaby también. La, la, Gaby este, está ahí en, en, en la sala de espera, pero no pudo conectar su, su cámara o su micrófono, por eso no pudo. ¿Eh? Gracias María Laura, gracias Silda, gracias Delia, gracias Isaura, gracias Luis, Norma, este, gracias Vero, gracias a cada uno de los que se estuvo comunicando, Rose, eh, Mónica, Popse, eh, eh, Delia, gracias. Gracias a todos los que estuvieron y a los que van a estar. Que el Señor los bendiga. Y ya este, el día de mañana, en estas en estos días, les voy a estar mandando la sesión número 5, que es la que vamos a estar haciendo el próximo martes. ¿sí? Ya estamos este, avanzando en nuestro estudio de Efesios. Eh, así que eh, gracias por estar allí y ya falta menos, ya falta mucho menos. Que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa noche, que disfrutemos este tiempo en familia con los que tenemos, eh, que el Señor siga obrando en tu vida. ¿eh? Nos vemos, chau, hasta el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chau, chau Alejandra. Chau, chau. Bendiciones.